Sólo sé que no sé nada, y esa nada ni siquiera sé que no la sé. Sócrates Cuando escuches este audiolibro, te sorprenderás al descubrir que existe un mundo más amplio del que has experimentado hasta hoy y que solo lo conseguirás indagando. El arte de hacer preguntas correrá el velo que encierra una dimensión ilimitada de oportunidades al explorar en la mente de las personas. Aprenderás a involucrarte en el mundo del pensamiento que yace más allá de las conversaciones y del mundo aparente que los demás te dejan ver. La simplicidad tradicional de tus preguntas se irá desvaneciendo y te transformarás en una estratega en el arte de hacer preguntas inteligentes. El propósito es que a través de ellas logres mejores negocios y resuelvas problemas complejos en tu equipo de trabajo y que aprendas a tener control de tus negociaciones. Si eres profesor o maestro podrás incrementar tu capacidad para hacer pensar a tus alumnos. Si eres reportero podrás cambiar el rumbo de tu carrera profesional siendo más agudo. Si te dedicas a la política podrás encontrar mejores soluciones y si eres un líder podrás manejar mejor a tu equipo de trabajo. Adicionalmente, descubrirás que para interrogantes de tu vida, tú eres el único que tiene las respuestas. De esta manera encontrarás nuevos senderos que te harán evolucionar en tu vida y cambiarás para siempre el rumbo de tu carrera profesional. Decidí hacer este audiolibro porque los seres humanos con el tiempo hemos perdido la capacidad de preguntar, y damos por hecho la cotidianidad. La enorme cantidad de respuestas empaquetadas que recibimos diariamente reproducen el saber ajeno, pero las respuestas a tus propias preguntas cultivarán tu sabiduría, elevarán tu nivel de conciencia y las respuestas se convertirán en el motor de tu éxito. Las preguntas surgen de la necesidad de descubrir pero vivimos en una sociedad donde todo se nos da hecho y precocido. Nos hemos transformado en receptores de información masiva y poco indagadores. Con este audiolibro podrás finalmente revertir este proceso en ti también. Descubrirás técnicas que te permitirán manejar tus juntas, reuniones o negociaciones con un alto nivel de sofisticación de diálogo. Los capítulos te llevarán a conocer tu estilo como entrevistador, así como la importancia de dominar un buen diálogo. También descubrirás si eres una persona proactiva o reactiva ante situaciones de confrontación y conflicto. Este descubrimiento en ti será clave para tu madurez profesional. Distinguirás que hay diversos tipos de preguntas de menor y mayor complejidad para identificar información distinta. Comprenderás que para hacer preguntas inteligentes necesitas construirlas a priori en tu mente para que provoques una reflexión en los demás y con ello elevar tu capacidad de control de la conversación. Te transformarás en un profesional de la indagación, un experto negociador que descubrirá la información que está oculta en la mente de los demás, que te llevará a resolver un problema o ganar un proyecto. Decía Sócrates en el siglo IV Cristo. si se interroga a los seres humanos con buenas preguntas, se puede llegar a descubrir la verdad de las cosas. ¿Estás a un paso de cuestionarte? ¿Me llevaré este audiolibro de una vez? Soy Mario Borghino y te invito a escucharlo.